En el marco de una rueda de prensa realizada este viernes, familiares del joven Marvin Peña Castillo, quien falleció en la noche del lunes de esta semana, de recibir varios disparos de manos de agentes de la Policía Nacional en esta ciudad, exigieron justicia. A esta familia se le ha hecho un daño moral a la imagen y el buen nombre que siempre hemos tratado de enarbolar. Una familia que ha sido cultivada en base al trabajo,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 Por la nota que Piden la entidad del orden se de retracte de la versión ofrecida a los medios en la que señalan su pariente era un reconocido delincuente y que cada uno de los uniformados ligados al caso sean sentenciados. De que se produzca ese proceso judicial y estaremos además participando y constituyendo en actores civiles contra los responsables. Pero además, reiteramos.